Hola, buenas. Hoy les queremos hablar desde la Red Vida, de un proceso hijo de la Red Vida, que es la plataforma de acuerdos público-comunitarios de las Américas. Siempre recordamos una, una frase de Óscar Olivera cuando decía que no puede haber propuesta sin protesta. Y, un momentico, volvamos a... Bueno, volvamos a comenzar. La Plataforma de Acuerdo Público Comunitario de las Américas es hija de un proceso muy importante en América Latina, en toda la América, que es la Red Interamericana de Vigilancia del derecho humano al agua. La Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios surge como una alternativa a la privatización del agua en el continente, producto de políticas impuestas por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, impulsando los llamados a socios público privados, que no, que no son otra cosa que entregar al mercado, el servicio público de agua, arrasando con la gestión realizada desde los municipios y desde las comunidades organizadas que prestan el servicio de agua en muchos de nuestros países. Ha sido a través de la autogestión comunitaria, como en muchos países de América Latina, Bolivia, Ecuador, Perú, en casi todo Centroamérica, la gente campesina se ha aprovisionado histórica y ancestralmente del agua. Ante estas iniciativas privatizadoras y después del triunfo del plebiscito uruguayo, pero también de la guerra del agua en Bolivia, de una experiencia muy significativa en Colombia con el plebiscito, con un referendo que desafortunadamente el Congreso de la República eh, archivó, o obstaculizó, se generan iniciativas de este corte que hemos denominado, que hemos dado en llamar asocios público comunitarios. La plataforma es una articulación de empresas públicas, de organizaciones sociales, de comunidades organizadas eh, que hacen la autogestión del agua, de cooperativas como en el caso de Cochabamba, de municipalidades, de organismos estatales como la, la OCE y de sindicatos, como por ejemplo en el caso de Uruguay, la, la, la Federación de los Trabajadores de este organismo del estatal, en Colombia, sindicatos de trabajadores de empresas de agua potable, en Perú, por ejemplo, la FENTAP, que es la Federación de Trabajadores de Agua Potable del Perú, y organizaciones comunitarias y ambientalistas. La Plataforma ha buscado construir entonces procesos horizontales y de relaciones igual, igualitarias, horizontales, democráticas entre empresas públicas, entre sindicatos de trabajadores del sector y entre comunidades organizadas. Estos intercambios eh, pasan por la solidaridad en el compartir conocimientos fortalecer la gestión comunitaria en, todo, en todos los aspectos administrativos, técnicos, organizativos, sociales y eh, los sindicatos con la sabiduría y la experiencia de los trabajadores y las trabajadoras aportan conocimientos técnicos y las organizaciones públicas, las instituciones públicas, las empresas públicas aportan también pues, su experiencia en la gestión del agua. En condiciones de igualdad, de horizontalidad, de intercambio y de respeto a las autonomías de cada digamos, organización o institución. Eh, son destacables varias experiencias mmm, en América Latina. Iniciamos con una muy significativa entre el sindicato de los trabajadores de la OCE y Cochabamba, con las, cooperativas comunita con las cooperativas de las comunidades cochabambinas, que son hijos de la guerra del agua, que son los que hoy garantizan el acceso del agua a todas estas poblaciones, entre otras cosas pues porque experiencias como la guerra del agua, nos ponen a pensar qué sigue después de expulsar una multinacional como la Bechel eh, como lo logran los cochabambinos, qué pasa cuando conquistamos el derecho humano al agua, pero no se materializa, pero no se garantiza en la vida real. Y aparece un actor fundamental en todo nuestro continente, que son las comunidades organizadas, autogestoras eh, del de servicio de agua, a sus propias comunidades, que no solo están localizadas en la, en, la, en la ruralidad, que no solo son organizaciones campesinas, sino también de muchos asentamientos urbanos populares. Bueno, ¿qué es un acuerdo público comunitario? Yo creo que ya lo hemos definido eh, desde el punto de vista del fortalecimiento pues, de la gestión, entre las compartiendo las experiencias de todos los actores de este proceso. De, en Nuestros objetivos de, en los acuerdos público-comunitarios, entre los acuerdos también entre comunidades, estamos hablando de tres categorías, acuerdos público-comunitarios, acuerdos entre comunidades. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, en Colombia, hay una experiencia muy significativa del de sindicato de trabajadores de la empresa pública de agua, que se llama Acuavalle, unas comunidades eh, urbano populares que tienen un acueducto comunitario popular y el sindicato de trabajadores entonces esta, este tipo de experiencias muestran cómo eh, es posible defender y resistir con propuestas viables con propuestas que contienen todos estos elementos tanto jurídico políticos como organizativos y tecnológicos a el embate de la privatización, que en síntesis, pues es lo que ya les decíamos, tiene que ver con entregar al mercado, con entregar a operadores privados y a socios públicos privados, como los llaman ellos, el servicio de agua. En Colombia estamos desarrollando experiencias en municipios eh, pequeños, poblaciones de 15 a 17 mil habitantes, como el municipio de Girardota, el municipio de Támesis y el municipio de La Unión, en Antioquia. Las comunidades organizadas de acueductos comunitarios, que así se denominan, acueductos comunitarios, se asocian en asociaciones de segundo nivel, asociaciones municipales, y una de las cosas que logran hacer es presentar iniciativas legislativas locales de carácter municipal a acuerdos de consejo, que son debatidos en el órgano de elección popular municipal, que es el Consejo Municipal, y que son después, digamos, reglamentados por el alcalde, que es el poder ejecutivo del respectivo municipio, pero que ha sido la presión comunitaria, la organización comunitaria, eh, la iniciativa comunitaria la que ha garantizado que estos proyectos, procesos, que estos proyectos de acuerdos se conviertan en acuerdos de los consejos municipales y. Eh, de, se instalan entonces lo que hemos dado en llamar las mesas técnicas del agua en la que convergen los actores de la gestión municipal del agua. Son municipalidades, como les digo, que no, de 15 a 20 mil habitantes situadas en el suroeste antioqueño, en el suroeste de Antioquia, un departamento de Colombia y básicamente atienden a la población campesina eh, y estas políticas públicas han permitido que los, la, las comunidades organizadas de acueductos comunitarios exijan la aplicación transparente de los recursos públicos hacia la gestión comunitaria del agua, tanto para la, el ámbito urbano como para el rural. Acciones políticas que permiten que las comunidades organizadas controlen y ejerzan digamos, incidan en políticas locales, son claves, pues, como las vedurías, como todos estos procesos que después se derivan en acciones jurídicas sobre la exigibilidad del derecho y también de los derechos de las comunidades organizadas a prestar el servicio de agua. En síntesis, pues, podríamos decir que los acuerdos público-comunitarios son una respuesta a la privatización del agua que es la propuesta de política pública que nos ha impuesto en todo el continente el Banco Mundial y que en última instancia está favoreciendo la entrega del servicio a las multinacionales como Veolia, como la Suez, como Aguas de Barcelona, pero también en el plano de cada país a operadores privados y la resistencia de la Red Vida, la resistencia de la Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios se basa en que tenemos que mantener el agua como bien común, garantizarla como derecho humano y que el agua no puede ser objeto de comercio, de mercantilización, ni pasar por los procesos de financiarización que hoy los magnates, los ricos del planeta, pretenden hacer cuando están precisamente comprando las fuentes, acaparando las fuentes de agua y, digamos, ne, eh, Controlando los territorios hídricos. Una manera de resistir son los asocios público-comunitarios, una propuesta de la Red Vida y de la Plataforma de Acuerdos Público-Comunitarios de las Américas. Gracias.